necesitamos la ayuda de los amigos los compañeros que se han dedicado a militar los que se han dedicado a la actividad privada eh, los que se han dedicado a la academia a pensar este país a pensar diferentes temas importantes de este país para eh, poder tener vitalidad porque la verdad nuestro desafío no es tener un diputado más o oh, renovar mi banca en esta elección ojalá lo logremos pero lo central es cómo construimos una fuerza, queremos gobernar la Ciudad de Buenos Aires. Y eso, una banca es necesaria, pero es mucho más que una banca lo que es necesario. Hay necesario pensamiento, hay necesario programa. En estos cuatro años hemos podido mostrar eh, la búsqueda de un programa con ideas. Eh, hemos podido transmitir, creo yo, un pensamiento sobre la ciudad. Eh, y algunas, si quieren... Eh, Línea de, donde, de por dónde tiene que andar un programa progresista. No decimos que lo tenemos constituido, ni cerrado, ni nada por el estilo. Ahí hemos recurrido a muchos de ustedes también para, para orientarnos. Y en esa búsqueda queremos seguir, pero queremos seguir acompañados, queremos seguir abiertos con otras fuerzas políticas, como es el caso de los compañeros de, del socialismo, como es, eh, pero también con compañeros y amigos que quizás no están enrolados en las fuerzas políticas y que nos pueden, como ustedes ayudar mucho en, e, en, esta, en esta tarea. Y nosotros venimos a hacer una, una experiencia eh, desde el 2007 con Proyecto Zoom, que para nosotros en, en muchos aspectos tiene un saldo positivo. La limitación con la que nos hemos encontrado ahí es que el éxito electoral no terminó de cuajar en la consolidación eh, más institucional de una, de una fuerza. Y los últimos avatares, con una política de alianza que propuso particularmente el Proyecto Sur, eh, que priorizaba la alianza con Elisa Carrió, con lo que nosotros no estábamos de acuerdo, eh, de alguna manera nos aleja de esa, eh, de esa alternativa en ese, marco, en ese marco, es que nosotros decidimos, esto decía, se los adelantamos fragmentariamente, inscribir un partido que tenga posibilidad de competir, al menos en las elecciones locales de, de octubre no, no vamos a pasar por las por las pasos y lo que estamos tratando de hacer con esto es eh, un poco hacer de la necesidad de virtud y no solo hacer el ejercicio formal de inscribir un, un partido sino también hacer un poco el, el esfuerzo intelectual de tratar de definir ¿Cómo debería ser ese, ese partido? Con la pretensión de que no sea un vehículo cultural, sino que incluso con la posibilidad que nosotros tenemos siempre, ahí de, de confluencias mayores, tener dentro de cualquier confluencia mayor eh, un espacio de mayor, coherencia eh, programática y que priorice eh, los temas locales en la clave que, por otra parte, en estos últimos cuatro años hemos tratado de, de, de trabajar de manera práctica con. Con Varias de las mismas personas, después de tantos años hablando de lo mismo, este, a mí me pone muy contento. Y me parece que es indicativo de, de algo bueno, ¿no? no de que tenemos poca imaginación o pocos amigos. Pero es claro que es una ciudad desigual, es claro que es una ciudad segmentada geográficamente, es claro también que es una ciudad que fue gobernada muy mal desde el 83 hasta ahora y que podría tener alguna vez un gobierno local como la gente. E, e imaginarse cómo sería una ciudad con un estándar de gobierno adecuado a su ingreso per cápita, es una tarea también que creo debería tener una, una fuerza de gobierno de la ciudad y ese discurso tampoco está armado porque hay un discurso de centro izquierda que es más igualitario igualitarista diría yo, que está muy bien y obviamente lo comparto el desarrollo tiene que ser más armónico, hay que recuperar, bla, está bien okay. pero esta ciudad puede ser una gran ciudad y no es una gran ciudad la ciudad sobre todo estuvo gobernada por durante periodos grandes por gente que se decía centro izquierda el 12% de la población de Buenos Aires vive en villas. O sea, de un país que tiene el ingreso per cápita de un país europeo. No hubo ninguna política agresiva en ese sentido. O sea, una política que te diga no como meto dentro de la villa, sino como yo creo un puente entre la villa y el afuera de la villa. O sea, cómo te voy a meter un polideportivo, un centro cultural, una escuela de oficios en el espacio que une a la ciudad con la villa para abrir la villa o sea, para mí este tipo de temas en los que vos podés tomar demandas que no son solo demandas de izquierda y torcerlas hacia ahí en un discurso coherente es básico para plantar este, ideas fuerzas por ejemplo, cuando Rafa consiguió digo, lo de la parada de del sur de la 31 bueno, ese son el tipo de cosas que me parece sobre las que hay que pararse y, y profundizar pero mi impresión, como decía un poco Marcelo, es que del año 83 para acá en la ciudad no pasa nada y a nadie le preocupa que no pase nada, eso es más grave todavía entonces la pre para mí la pregunta central es esa cómo se hace una agenda política para la ciudad que movilice a otros no sé ni siquiera quiénes pero que vayan y le exijan cosas al gobierno porque a nivel nacional, nosotros ya sabemos cómo son los cambios, hay una crisis política descomunal, las cosas cambian pero en la ciudad, ¿cuál es la crisis política que mueve a una sola, hubo que fue otro mañana otro, otra no conozco ¿no? entonces, ¿por qué lado habría que ir para pensar estas cuestiones? que por un lado son de corto plazo, en el sentido de decir bueno, se dan una banca, pero que a los que estamos acá nos interesa a largo plazo lo que pregunta Gerardo, ¿no? Bueno, ¿cómo? si uno quiere gobernar de otra manera la ciudad que eso es lo bueno de que aquí nos convoquen Respecto a los temas de la ciudad, hablo de los ambientales. Bueno, hay una agencia de protección ambiental eh, que tiene muy poco peso en la agenda de gobierno. Habían empezado a meterse con el tema del riachuelo, abandonaron el tema justamente para usar el riachuelo como tema de campaña en contra del gobierno nacional. Desde hace varios meses que la, el gobierno de la ciudad no pone la plata que tiene que poner en la cumar para que la cumar funcione. La ciudad tiene legislaciones muy buenas, muy modernas, muy avanzadas, pero cuando se reglamentan a veces van en sentidos que no son los más interesantes. Eso es muy impresionante. Como a nivel local, yo trabajaba en el general Sarmiento, los pibes vivían tomando el agua de la, de la matanza de, y, de la Reconquista, perdón y no, no era un tema, sí era un tema el fracking medio. no para desmerecer la importancia del fracking, pero digo... ¿Cómo hay una posibilidad, me parece, de entrar por algunos temas donde ya entraron, por otras razones que no vamos a analizar acá, y poder poner una agenda local? Porque parece que la agenda ambiental local, la cuestión urbana, urbana sí, el ordenamiento, etc., debería, es, es, es impresionante que tengamos una sociedad bastante movilizada por ese tema, cuando pasa lejos, y no, pero me parece que ahí hay un problema de los actores políticos locales que no logran, hacer, poder, digamos, cautivar esos mismos actores para que vean que lo que le está pasando al lado de la casa tiene el impacto. Entonces, ahí, ahí para mí hay un tema central. Me parece que, que bueno, ustedes tienen la experiencia, Rafa, eh, la experiencia de haber estado en la legislatura estos años. Eh, en, en verdad, digamos, este, comparto también parte de lo que ustedes decían respecto de que... Es una ciudad que, que no tiene demasiada producción eh, y que el PRO, desde mi punto de vista, el, eh, capitaliza muy bien esa falta de producción previa de, de vocación, de, de gestión y de transformación, porque el PRO también gestiona y transforma el espacio público de manera visible, además. No sé si con mucha guita, con poca, pero, pero es lo que me parece... Eh, una de las cosas que se aprecian de, de la gestión del PRO en el electorado de la ciudad. Eh, creo que, y, y, y pensando en lo que vos decías recién, este, como herencia un poco de la, de la experiencia de 2001 en adelante, eh, lo que yo no veo que exista es son espacios eh, con cierta continuidad de mm, laburo, este, digamos, eh, especializado, que propongan intervención, que propongan intervención y que propongan articulación con actores concretos. En primer lugar agradecerle a Rafael la invitación, a la convocatoria. En realidad veníamos conversando sobre la necesidad de sumar esfuerzos a aquellos que tenemos. Eh, denominadores comunes o preocupaciones comunes y, y también trayectorias de experiencias comunes y que bueno no queremos este, eh, seguir ese camino endémico que, que señalaba Udichelli eh, de, de, de la dispersión, nos parece que la lección que tenemos en esta elección es, eh, es fuerte en el sentido de que no hay un compromiso realmente apenas eh, se tiene que demostrar ese compromiso de unidad y de trabajar en una agenda común. Viene ese fantasma tremendo de la dispersión cada uno tironea. ¿no? La verdad es que nosotros estamos este, lamentando este proceso electoral. Eh, y, y bueno, empezamos a, a debatir cómo trabajar de otra forma. Eh, cómo trabajar por la ciudad de otra forma. Porque además creemos que hay un espacio de centro izquierda importante en la ciudad.